Generali busca oportunidades de compra en el mercado español. El grupo asegurador basará su estrategia en 2017 en tres palancas, la excelencia en el servicio al cliente, seguir mejorando el resultado técnico y renovar la gama de productos de ahorro e inversión. Santiago Villa, CEO de Generali, fue el encargado de presentar las cuentas de la compañía en 2016 y el avance del primer trimestre de 2017 junto a José García Naveros, director financiero de Generali. El grupo asegurador creció un 8,6% en primas en 2016, hasta 2.545,9 millones de euros. El resultado neto alcanzó los 231 millones de euros, un 2,3% más que un año antes. En el primer trimestre del año, Generali registró un crecimiento de su facturación del 7%, con un volumen total de primas de 763 millones de euros.